Nuevamente aquí contigo para mostrarte mi proyecto que le he llamado el Magic Easter Egg. Bien, vamos a decorar entonces el huevito de chocolate. Yo estoy usando un huevo pequeño porque para que se pueda ver aquí en, en, el, en el video. Si uso un huevo más grande creo que no me van a poder ver todo el proyecto. Bien, lo importante es saber de que vamos a necesitar un pedazo de cartón. Reciclado y el pattern que ya lo puedes ver en mi página web, yo ya lo he cortado en el cartón para solamente pasarlo encima de esta base. No importa si se ve porque lo vamos a cubrir con feltro o con foamy. Entonces vamos a hacer dos piezas por cada uno porque son dos huevitos. Yo lo voy a hacer rápidamente porque sabes que el tiempo en internet es veloz Y tengo que ser yo también veloz Entonces vamos a hacer las orejitas y después de haberlo dibujado todo esto Vamos a, a cortarlo Bien, entonces ahora que ya está todo cortado Vamos a necesitar lo que son retazos de feltro. Como saben ustedes, yo siempre recolectando mis retacitos. porque nos van a servir? Bien, entonces, depende de qué color o cómo lo desean combinar el conejito. Yo lo voy a combinar con blanco. Vamos entonces a apoyar el cartón. Como ven, el cartón reciclado lo vamos a apoyar. Encima del feltro lo vamos a marcar con el lapicero y luego lo vamos a cortar y lo vamos a pegar con la goma pibia o si desean lo pueden hacer con la silicona caliente pero como es cartón va a pegar rápidamente con el feltro bien tengo que hacer doble porque tiene que ser tanto en la parte superior como en la parte inferior entonces vamos a agarrar esta tijera rápidamente y vamos a cortarlo vamos a cortarlo una y dos y lo vamos a pegar en las ambas partes igualmente vamos a hacer con todas nuestras piezas esta que es de la nariz lo vamos a hacer de color rosado vamos a buscar un color rojo un color rosadito las orejas igualmente si desean lo pueden combinar de colores lo pueden hacer con amarillo le pueden poner un pedazo verde si desean hacerlo gracioso o pueden hacerlo todo color blanco, bien. Entonces, ahora que ya lo hemos cortado y lo hemos pegado por ambos lados, entonces vamos a cortarle de amarillo. Le voy a hacer yo dos corazoncitos largos para que vayan en sus orejitas. Si ustedes lo desean, lo pueden hacer del mismo color o pueden hacerlo de otro color que va a quedar de esta manera en la orejita, aquí te lo dejo ver bien hacemos otro corazoncito igual si deseas puedes hacerlo de pedazo de tela también digamos el efecto es cuál lo deseas tú vamos a hacerlo del mismo tamaño porque uno me salió más grande y el otro más pequeñito bien. pero son de la igual medida como puedes ver solamente cortarle la puntita bien entonces aquí ya quedaron igual del mismo tamaño ahora los pegamos y voy a, a necesitar una tira de, de, de cordón de, de paja y también una naranjita para hacerle su su eh, corbatita un pompón blanco vamos a cortar de foami negro para los ojitos rápidamente lo voy a hacer ustedes con más calma hacen su, su diseño Ahí está, un ojito y hacemos el otro. No se preocupen si uno le sale más grande porque después lo pueden arreglar con la tijera. Bien, ahora de este blanco voy a hacer una tira que aproximadamente serán de 50 centímetros. Porque esto será la base. La base del huevo. Vamos a hacer una especie de círculo que lo vamos a pegar con la silicona caliente para que el huevo se pueda sentar. Entonces, cuando vaya en el pie, como en este modelo, vamos a ponerlo en esta posición para que el huevo pueda sentarse de esta manera. Bien, entonces vamos a usar la silicona caliente. Bien, entonces vamos a tomar lo que es... La, la cinta de paja lo vamos a cortar en mitad y vamos a medir aproximadamente cuánto deseamos que sean los bigotitos. Entonces los bigotes van a ir pegados en su boca de esta manera, que será de esta manera así. Vamos a entonces pegarlo con la silicona de esta manera y de esta otra manera. Ahora si salió más grande no se preocupen porque después pueden ustedes arreglarlo con la tijera. Lo importante es que esté pegada. Voy a agarrar mi silicona caliente, la pistola, uno, dos y aquí va el otro. Esperamos que se seque. Vamos a ponerle un poquito más. un poquito de mezclanza con la mano pero no se preocupe porque eso es para pegar bien los bigotitos entonces ahora lo vamos a poder cortar que sean de la misma medida van a hacer de esta manera el bociquito y los bigotes bien entonces ahora lo podemos pegar el círculo de foamy Aquí. Para que se pueda sentar, lo tienen que medir cuánto es el la circunferencia de su huevito. Bien, entonces lo vamos a pegar con la silicona caliente para poder hacerlo se siente lo estoy haciendo rápidamente y entonces el huevo quedará sentado bien, entonces ahora la base ya está seca de nuestro huevito, vamos a pegarle lo que es el la naricita con los bigotes. Yo he cortado de foami de rosado una naricita de corazoncito que le vamos a poner en la parte de de aquí. Bien, ahora le vamos a pegar las orejitas. La otra oreja. Bien, entonces ahora le vamos a pegar en la parte del huevito. ya lo están viendo que estamos ya formando nuestro conejito ahora le vamos a pegar los ojitos se agarró bien la silicona puede suceder porque los hilos de la silicona está suelto y causa problemas bien vamos a esperar entonces que mi silicona se vuelva caliente otra vez para poder pegar su corbatita y los ojitos entonces ya le he pegado los dos ojitos como lo puedes ver las orejitas ahora le vamos a pegar el pompón y la corbatita ustedes lo pueden hacer de cinta si desean A nuestro señor Conejito de Pascua, terminado y hecho íntegramente con materiales reciclados. Lo voy a acercar a la cámara para que lo puedas ver como es de gracioso. Las orejitas, su nariz, sus bigotitos, su pompón y esta base para que pueda sentarse. Lo vemos aquí de espaldas y lo vemos aquí de frente. Bien, espero te haya gustado mi, mi, mi trabajo del día de hoy, mi Magic, mi magic Esther Egg. Muchas gracias por verme y nos vemos a la próxima. ¡Chao!